Hoy les voy a enseñar cómo poner una skin en el Lancher Biofénix, depende del que tengan, ¿vale? Vamos a ver. Ustedes, en esta página que les dejaré en la descripción, buscan lo que quieran, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, y bueno, por ejemplo, eh, elijan la que les gustan de estas. Por ejemplo, yo elijo la de Nerdino. elijimos la de Nerdy, esperamos un poco. Esperamos un poco que se cargue la skin Vale, y aquí ya la tenemos, ¿vale? Así es como quedaría cuando correrá Queda bastante chula porque lleva capa y de todo integrada Y bueno, y copiáis el nombre Y ponéis Nerdy Que es el nombre Y le dais a conectarse Vamos a iniciar juego Vale, esperamos un poquito que se inicie. Muy chula que está la skin. ¿Vale? Y, ve, y vamos a ver qué si va. Esperamos un momento. Y aquí tenemos la skin de Nerdí. Lo que no entiendo es porque creo que no lleva la capa. Ah, sí la lleva. Mírala. Y aquí está la esquina de Nardi. Suscríbase para más vídeos. Like. Favoritos. Comentad si tenéis alguna duda en el canal. Y hasta luego, chicos.